Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de hecho de David Tree. Hoy vamos a jugar piedra papel o tijera con este guante de béisbol. Como pueden ver aquí estoy con mi Manuel Tree. Oigan cómo funciona esto. Al que pierde tres veces le tocan cinco de esto en la cabeza. Piedra, piedra papel o tijera". tijera. Llevo una. Piedra papel o tijera. Llevo dos. Piedra papel o tijera. Tengo una. Piedra papel o tijera. Gané. Esto está aburrido. Ahora es. El que gane uno le pone un reto al otro. Vamos. <ríe> Ve. La, Pero vamos la tijera. tijera. Gané. Te reto a cantar una canción en inglés. ¡Cuchacán, cuchacán, cuchacán, cuchacán, cuchacán, cuchacán, cuchacán! ¡Está en la hora de hacerlo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! That's